El mundo no tiene dueño, el mundo no tiene el dueño, salvo a nadie más lleno, guay con estos despejos, van buscando sus dedos por un planeta de atento, ese es nuestro terreno, el mundo no tiene dueño, mi madre es el universo, me en tener preso. Los cojas, el de los con y Como un banquero del mundo estero, lo mismo lo meja con medo y al agujero, pero la arquea se cuela por debajo de la reja y la suelda. ¡Qué hijo de puta, vivo de esa! <risa> alerta alerta. Aquí está la alerta.